Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, esta, esta moción se presentó hace, hace escasos meses y cuando se presentó la vez anterior, nuestro grupo dijo que celebraba el espíritu que, que informaba esta, esta moción, por lo tanto, que, que estábamos contentos de que se presentara una moción así. Pero también manifestamos nuestra sorpresa eh, por algunos, lo que consideramos algunos errores eh, formales y algunos errores en el planteamiento de la moción. Y esta vez nuestra sorpresa es doble, porque se mantienen igual, igual, tal cual estuvieron en aquella ocasión, se mantienen en esta. Y entonces, eh, a ver si esta vez, eh, a través de nuestra enmienda, pudiera mejorarse, ¿eh? tal como, como se lo proponíamos. Eh, el error formal supongo que, bueno, el, el, el artículo 72, es el artículo 71 el que regula la institución de las prerrogativas parlamentarias, no es el 72.3. Entonces, en caso de tener que reformar algún artículo de la Constitución sería el 71. Pero al margen de esto, que es un error formal, eh, el artículo 71 es el que habla de, del Estatuto de los Parlamentarios de las Cortes Generales. Por lo tanto, si queremos eh, eliminar una prerrogativa que afecte también a parlamentarios autonómicos, no es el camino. El artículo 71 solamente nos sirve para eliminar la prerrogativa parlamentaria a los parlamentarios de las Cortes Generales, a los diputados y a, las, y a los senadores. Por lo tanto, no puede ser el 71 al que hagamos referencia cuando queramos eliminar esta prerrogativa a todos los parlamentarios. Y por otra parte, la, la vez anterior también manifestábamos y, y lo reiteramos en esta ocasión, que nos parece que el alcance de, de esta eliminación es un poquito escaso. Eh, recordábamos la vez anterior que somos campeones del mundo en, en afueramientos. Eh, no solamente los parlamentarios están aforados, hay tantísimos cargos públicos eh, aforados que no debieran estarlo. Por lo tanto, no es el artículo 71 el que nos va a dar la, la solución. El que nos va a dar la solución es la modificación, en todo caso, del artículo 24 de la Constitución, lo dijimos la vez anterior. Es el artículo 24 de la Constitución el que recoge la tutela judicial efectiva como derecho fundamental. Y es aquí donde, y este es el sentido de nuestra enmienda, es aquí donde debiera introducirse como garantía de cumplimiento efectivo de este derecho la eliminación de todos los aforamientos, con el reconocimiento de que todas las personas eh, recibirán el mismo trato procesal. Eh, por lo tanto, le, le sugerimos, le pedimos que acepte esta, esta enmienda que extienda, tal como debiera ser, el, la eliminación del aforamiento a todos los cargos que, que no debieran de disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Borrochategui. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Barreira. Sí, señoría, muy brevemente desde el escaño, dado que este es un tema sobre el que ya hemos debatido de forma muy amplia. El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda, una enmienda coherente, con lo que es un pacto por la regeneración y la calidad de la democracia, coherente con la postura que venimos defendiendo respecto a la